¿Sí? Buenos días, el objeto de esta sesión solemne es la constitución del nuevo ayuntamiento de Santa Antonio de Zara cuya composición refleja el resultado de las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo y la elección del alcalde de la, de la en, en primer lugar se constituirá la base de edad que estará presidida por el concejal electo de mayor edad y el concejal electo de menor edad y el secretario según las comprobaciones que ha efectuado el ayuntamiento, a esa edad será integrada por María por la herrería como presidente, y doña María, dones, dones Marta Fernández Gómez como vocal, los cuales sean precisamente Tiene la palabra la señora presidenta, doña María Jesús, por la berrería. Buenos días. Se declara abierta la, la sesión de la Constitución de la Corporación Municipal de Santa Cruz de Bezana y la elección del Alcaldía del Ayuntamiento. El procedimiento de constitución de la Corporación Municipal, según lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5-1985 barra 1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General y en el artículo 37, Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Supone la realización de las siguientes operaciones. Primero, la constitución de la mesa de edad formada por los concejales electos de mayor y menor edad, como así se ha hecho. Segunda, a continuación la mesa va a comprobar en el expediente conformado al efecto las credenciales expedidas por la Junta Electoral de Zona de los miembros de la corporación y si han formulado sus declaraciones sobre posibles incompatibilidades su actividad profesional y sus declaraciones patrimoniales tal y como exige el artículo 75.7 de la ley reguladora de las fases de régimen local tercera después cada concejal electo curará o prometerá el cargo mediante la fórmula legal prevista. Cuarta. Finalmente la corporación ya constituida llevará a cabo la elección del alcalde y tomará posesión del cargo. La mesa va a hacer la aprobación de las credenciales que se ha cumplido el requisito. don José María Mieres Berría. doña Ana Isabel Rojo Peón, don Juan Carlos García Herreo, doña María Jesús Volado Herrera. don Antonio Arroyo Castaneda, doña Marta Fernández Gómez. Doña María José Fernández Gutiérrez eh, Don Daniel Jesús David Peña Doña Eva Paula Ramos Garela, eh, Doña María Milagro Gárcena Velasco Don Ignacio Hernando Manzanedo. Don Rubén Gómez González Don Carlos Zuluaga Martínez Doña Raquel Saiz Amo Don Joaquín Gómez Gómez Doña Eva María Lanza Diego Si ustedes estuviera afectado por alguna de las causas de incompatibilidad de las que citan los artículos 177 y 178 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, sobrevenida con posterioridad a su proclamación, lo debe manifestar en este preciso momento. Asisten 17 concejales electos, por tanto, hay fuerza suficiente para la celebración de esta sesión. Ahora, la señora vocal dará lectura a la fórmula legal prevista para el juramento del cargo de concejal de la corporación municipal que está recogida en el Real Decreto 707-1979 de 5 de abril. Cuando concluya, el señor secretario llamará a cada uno de ustedes para que respondan sí juro o sí prometo según sus propias convicciones. Cuando sean llamados, se ponen de pie para decir si juro o si prometo. ¿Podéis o prometéis que vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Urbana, por lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Antonio Arroyo Castanedo. Sí, juro. Doña María Mirálo Garcelo Velasco. Sí, prometo. Doña María Jesús Colado Herrería. Sí, juro. Doña Marta Fernández Gómez. Sí, Juro. Doña María José Fernández Gutiérrez. Sí, juro. Don Juan Carlos García Herrero. Sí, juro. Don Joaquín Gómez Gómez. Sí, prometo. Don, don Rubén Gómez González. Sí, Prometo. Don, don Ignacio Hernando Manzanedo. Sí, juro. Doña Eva María Lanza Diego. Sí, prometo. Don, don José María Mier Herrería. Sí, Juro. Don Manuel Pérez Marañón. Sí, prometo. Don Daniel Jesús David Peña. Sí, prometo. Doña Eva Paula Ramos Marela. Sí, juro. Doña Ana Isabel Rojo Peón. Sí, prometo. Doña Raquel Saiz Amo. Sí, prometo. Y don Pablo Juloa sí, Martínez. Sí, prometo. Gracias. Gracias. Se han cumplido todas las formalidades que exige la ley y, por tanto, como presidente de la Mesa de Edad, declaro constituida la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para el mandato del 2015 al 2019. Comienza ahora la parte de esta sesión destinada a la elección del alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que ha de hacerse siguiendo el sistema previsto en el artículo 196 de la ley orgánica del régimen electoral general mediante votación que puede ser secreta porque se trata de la elección o destitución de personas y así lo establece el artículo 102 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. ...pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas... ...siendo proclamado alcalde quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de los concejales... ...es decir, nueve votos de los 17 miembros que de derecho componen la corporación... ...si ninguno de ellos obtiene esta mayoría, es proclamado alcalde... ...el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de sufragios... ...en las elecciones del día 24 de mayo de 2015. Como primer paso para la elección de alcalde... ...el señor secretario preguntará a los concejales... ...que son cabeza de lista... ...si quieren presentarse como candidatos a la elección. Juan Carlos García Herrero, concejal que de la lista del Partido Popular... ...¿se presenta usted como candidato a alcalde de Santa de Zana? Sí. Juan Pablo Cebola Martínez, que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español de Cantabria. ¿Se presenta usted como candidato a alcalde del la de de Cantabria? Sí. Juan Pérez Marañón, alcalde que encabeza la lista del Partido Socialista de Cantabria. ¿Se presenta usted como candidato a alcalde de la derecha de San Estado de Sí. Don Ignacio Hernando Manzanero, alcalde al que encabeza la lista por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. ¿Se presenta usted como candidato a alcalde de la Internet de de Santa. Sí. Milagro, Mirá Romas, una vez, alcalde en cabeza de la lista de la formación de los independientes, expresándose como candidato a alcalde de la Junta de Tresa. Por último, también por Jesús David Peña, como candidato a la Junta de Tresa. Por la formación de Izquierda Unida, ganemos puntos de el ¿Tú como candidato a alcalde de la Junta de Tresa que el voto sea secreto y se efectúe a través del sistema de urna que se ubica ante la mesa de edad. Para llevar a cabo la elección mediante el sistema de voto secreto el señor secretario efectuará el llamamiento de los concejales que se irán acercando e introducirán la papeleta en la urna. Todos disponemos de las papeletas con todas las opciones posibles y un sobre para la votación. De hecho, la presidenta ha comunicado que la van con poner las opciones posibles. se introducen ustedes en el sobre blanco y luego en la urna a medida que se trae de Con una cruz, la casilla que tiene a izquierda, cada uno de los candidatos. ¿Lo tienes ya? Entonces, don Antonio Ruiz Casanero. se Fernando Manzano <coughs> María vamos A la niña. ¿Se Ah, Hablo Subaha? Hablo Subaha? Hablo Alo Süla. <Gülüyor> <uyandı>. <Gülüyor> Juan Carlos García Herrero, <risa> Pablo Zulaga y Juan Carlos García Herrero. El total de los votos han, han sido 17, las abstenciones 0, votos en blanco 0. Otros a favor de don Juan Carlos García Herrero 5, otros a favor de don Pablo Colado Martínez 10, otros a favor de don Manuel Pérez eh, Marañón 0, otros a favor de doña María Milagro Cárdenas Velasco 0, otros a favor de don Ignacio Hernando Manzanedo 2 y otros a favor de don Daniel Jesús Lavín Peña 0. A la vista del resultado de la votación y de conformidad con la ley electoral, queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, don Pablo Zuluaga Martínez, concejal, cabeza de lista del Partido Socialista, que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales. Por favor, que el alcalde electo se ponga de pie para responder a las preguntas de rigor que le formulará el señor secretario. Sí. Por favor, por favor, don Pablo Zubaga Martínez, ¿cepta usted el cargo de alcalde de la intendencia de Santa Cruz de Sana? Sí. Don Pablo Zuluaga Martínez Urove es que, por pues, su noticia no cumplió las obligaciones del cargo de alcalde de la Ayuntamiento de Santa Cruz de Tana con la Casa Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí. Sí. ruego al señor alcalde que se venga a recibir el bastón de mando y a ocupar la presidencia de la corporación. Queda disuelta la mesa de edad. Es agradecer a los vecinos su, su acto el domingo 24 de mayo. El acudir a las urnas, y el votar, es lo más importante. El mensaje de las urnas aquel día 24 fue claro para los vecinos. Querían diálogo y acuerdos entre los diferentes partidos. Y hoy he sido elegido alcalde con el apoyo de 10 de los 17 concejales de este ayuntamiento. Nos hemos juntado cuatro partidos... Izquierda Unida, AFI, PERCE y PSOE para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en este ayuntamiento por cuatro años. En agradecer a todos y cada uno de estos diez concejales su trabajo y su ilusión por traer el cambio a Santa Cruz de Bezana. Lo hemos hecho basándonos en el diálogo, que es lo que pedían las urnas, y lo hemos hecho pensando en los vecinos, juntando los programas electorales con una clara intención, acercar el ayuntamiento a los vecinos. Y ese es el objetivo de este equipo de gobierno. Vamos a llevar adelante a cabo una gestión reivindicativa desde el Ayuntamiento, defendiendo los intereses de los vecinos ante las instituciones y administraciones que sea necesario y estando de la mano de los vecinos. No os voy a explicar el pacto al que hemos llegado porque es muy largo y es público, pero hay algunos ejemplos que sirven para demostrar esas ganas y esa ilusión por el cambio. Este alcalde y los 10 concejales que formaremos, el equipo de gobierno, nos vamos a reunir cada seis meses en cada uno de los siete pueblos de Santa Cruz de Bezana. Para explicar a los vecinos la gestión que hagamos desde el ayuntamiento, con total transparencia, explicando los presupuestos, explicando los contratos y explicando los proyectos. Pero también escuchando a los vecinos. En esas reuniones los vecinos tendrán la voz para decirnos al equipo de gobierno qué es lo que hay que cambiar, cuáles son sus problemas. Y nosotros, los concejales, tomaremos nota y desde el ayuntamiento... Conduciremos el Ayuntamiento para mejorar esos problemas. Hoy es un día de mucha, emoción, de mucha emoción, amigos y amigas, y no me quiero extender mucho. Es un momento de agradecer, en primer lugar, a todos los concejales. Hoy me toca a mí agradecer a mis cuatro compañeros del Partido Socialista, a los, dos, a los tres concejales del PRC, a los dos de AFI y al concejal de Izquierda Unida ganemos, pero sobre todo a nuestras familias, a las familias de los 17 concejales que estamos hoy aquí sentados. 你有沒有變化 <laughs> y a funcionar por los vecinos. Y lo que quiero deciros es que con trabajo y con honradez demostraremos que sabemos gobernar, porque juntos hemos hecho posible este sueño de cambiar Santa Cruz de Bezana. Muchas gracias. A continuación, se comunica que queda a disposición de los miembros de la corporación conforme establece el artículo 66.2 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el acta de arqueo y justificantes de las existencias en metálico, valores propios de la corporación depositados en la caja municipal, así como la documentación relativa al inventario de patrimonio también de la corporación. Se levanta la sesión.